Seguimos, esto es de mañana. Vamos inmediatamente a presentar y dar los buenos días y bienvenidos a los bienvenidos a este espacio al señor Siquio NG de la Rosa, alcalde de San Francisco de Macorís que está con nosotros. Buenos días, Siquio. Muy buenos días y un placer poder dialogar con ustedes. Creo que es importante para la ciudadanía como alcalde que soy de esta ciudad Bien. porque estoy en la obligación de cumplirle a este pueblo. Pero es bueno también que este pueblo y ustedes los comunicadores conozcan algunas intríngoles de la realidad política, de esta transición política que es el cambio de gobierno. Sí. Señor alcalde, eh, hay una queja dentro de la ciudadanía del municipio de San Francisco de Macorís, por ejemplo, por el manejo de, la, de lo que tiene que ver con la recogida de desechos sólidos, la basura, eh, los semáforos, vemos que en la calle hay muchos hoyos, ¿Qué es lo que está pasando a lo interno de, del, del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís que no se le está dando respuesta rápida a esta situación? Eh, mira, las cosas a partir de la semana que viene, para no decirte a partir de hoy van a cambiar, porque yo he tenido que ir haciendo ajustes de cosas reales porque son cosas que yo estoy de acuerdo con todos ellos uh -huh. que es que por mi mejoría, mi casa dejaría. Resulta que nosotros hemos ganado un gobierno. Sí. Y todos esos buenos dirigentes, mujeres y hombres, trabajaron para, eh, tienen su ilusión y el derecho, el derecho de claro. ir al gobierno. Entonces, de 24 funcionarios eh, fundamentales, a, allá nomás van a quedar dos identificados así, me quedo. Que es la directora administrativa. Pero después de todo, vamos a comenzar por una gran trabajadora y una gran mujer. ¿Quién era la secretaria general? La hoy flamante y muy buena gobernadora, Xiomara Cortés. Esa era una funcionaria ya. Ese puesto quedó vacante. Yo me estoy muy contento con una designación que es para bien del país el ingeniero Canela, lo acaban de nombrar eh, su director nacional del ITRAN. Sí. Ya ese es un puesto que queda vacante. Él estaba en planeamiento urbano. Eh, exact, eh, eh, sí. sí. Entonces, pero también déjame anunciarte. De una manera, este, hoy entra un profesional muy trabajador, muy visionario y, y un hombre de servicio. Hoy entra eh, Niño López, como coordinador general de todo lo que es ingeniería del ayuntamiento de San Francisco de Macorís. Ah, pero qué bien. bien. Niño López. Ahora, eh, ¿qué ha estado pasando? Había una confusión y una no correcta comunicación con los, con los honorables regidores. Yo tengo que solicitar porque yo he dicho, que yo estoy ejecutando un presupuesto que no elaboré yo. Uh -huh. Yo estoy ejecutando el presupuesto que a principio de este año aprobó la administración Pasado. pasada. Sí. Entonces yo estoy cumpliendo con lo, con lo que ellos planificaron, no lo, no lo que yo he planificado. Pero ahora hay cosas en el día a día como, lo, como es la recogida de la basura, los semáforos... Los, los hoyos que hay en Mancorí y todos los problemitas que se, que se presentan, que yo tengo que solucionarlo con, eh, con planificación y simple planificación, es una obligación mía. Entonces yo, eh, se presentaron los problemas de 40 hoyos que hay de esa tapa de hierro que se los robaron porque debo decir que el alcalde anterior lo había colocado y lo habían puesto. Pero se lo robaron, no en mi administración, en la misma administración pasada se robaron toda esa tapa. Yo la estoy licitando ahora mismo para ponerla a la 40. Como yo estoy consciente de que los hoyos que hay en San Francisco de macorís hay que taparlos todos. Sí. Yo solicité dos millones de pesos de los famosos cinco que una transferencia de fondos es normal en cualquier ayuntamiento. No cabe mucha discusión. Porque Francis, que es un abogado y un heredor sabe que eh, me aprueban los 5 millones, pero yo tengo que licitar y hacer los todo lo que yo vaya a construir. Es decir, que eso está fiscalizado. Y no hay que tener tanto recelo para no transferirlo. Entonces, aquí se, se me quiso hacer daño a mí. Cuando se quiso decir que yo estaba solicitando 5 millones de pesos únicamente para semáforos. y, sin y para qué eran y para qué son porque ellos lo van a aprobar porque yo se los solicité nueva vez son millón y medio dos millones para bacheo uh -huh. para tapar la ciudad un millón para tenerlo eh, disponible para los semáforos con justificaciones todo y licitaciones. Otro millón para la iluminación de parques y áreas oscuras de la ciudad Muy para bien. combatir la seguridad eh, la y eh, reforzar la seguridad ciudadana. Sí. Y un millón para señalamiento de, de tránsito y embellecimiento de la ciudad. Muy Pero bien. ya yo tengo que estar previendo también traer la alegría en Navidad. A este pueblo y hay que embellecer su para que adornarlo. Hay que ponerle luz. Y ya eso sí. es ahorita. Sí. Y hay que planificarlo desde ahora. Entonces, eh, yo soy un hombre que eh, soy planificado y me gusta la rapidez también. De, de los 5 millones solamente le quedan 500 mil pesos alcalde. Ahí. Uno, te dijo 1.5 sí. para bacheo. Bueno, lo otro... para semáforo, tenerlo disponible. Otro millón much... para iluminación de parques y seguridad de los parques. Y un millón de, eh, para embellecimiento de la ciudad. Se sí. quedan 500 mil pesos. Eh, bueno. Para diversas cosas que Bien. se presentan eh, en una día. ciudad. Pero eh. ¿cuántas cosas no se presentan imprevisto. Sí, en cabrón. una ciudad? Alcalde. Mira, ahora mismo yo estoy arreglando un imprevisto al lado del cuartel de la policía que compete... A Inapa y a nosotros, uh -huh. un hoyo que se hundió ahí, como se hundió un hoyo frente al a, a Escocia Bank, sí, sí. esos son imprevistos. Esos son imprevistos. Esos son imprevistos. ¿Y usted no necesita ir sí. a la sala para que lo autoricen en esos eso. casos, sino que usted debe presentarlo en la próxima sesión eh, de los gastos que tuvo que incurrir por eso. Correctamente, y esa es una falta de comunicación que hay. Como no, no, en esa parte leidores, usted puede hacerla, alcalde. Que tal vez ellos no entiendan. Mire eso cosa. que yo estoy... Ahora sí. mismo diciendo, ahora mismo yo estoy arreglando y poniendo un badén frente a la entrada de la Policía Nacional. Sí, eh, sí, sí eso, eso lo vemos, sí, Y ustedes, eso hay que hacerlo. Vemos ahora, que están trabajando también en la libertad. Sí, sí yo no me he parado, óyeme bien. Y, y voy a entrar a la basura ahora, porque yo no le oigo a nada, a nada. Son obligaciones mías. Sí. Óyeme, este nosotros, y te, estoy hablando de la tapa de allá afuera. Sí. Eso se está licitando en este momento. Y está el dinero disponible. Porque yo soy un gerente, yo sé lo que hago. ¿Cuánto Le, es el ahora. gasto, la inversión de las tapas? ¿Cómo? La inversión de las tapas, 40. Eh, eh, eh, 40 tapas. Anda por debajo de... Creo que debe andar por los 300 mil pesos. Algo sí, sí. Eh, ok. Eh, 300 y pico, ponle 8 por, 8 por 4, 30, 32. Okay. Fíjate cómo está mi mente <risa> para algunos que <me> están diciendo <risa> ciertas es? cosas. ¿Qué están diciendo? Lo ¿Qué estamos? De que Porque a mí me las cosas. Ah, no, no, sí. no, no, no. eso. no es verdad. Y buscan no, no, descalificarlo no, no. por la edad, cosa Alcalde, que totalmente. Bueno, ustedes me permitan decir sí. algo muy bonito que ocurrió ayer. Dígalo. Eh, tú sabes que para mí, hacerle homenaje y reconocimiento a ciudadanos ejemplares es una manera de decirle a los jóvenes de la actualidad que se comporten como esos eh, líderes. correcto. Eh, y ahí hubo una con, constelación de estrellas, de profesores, enfermeras, médicos, deportistas, políticos, sí. educadores, sí. todo tipo, como dije yo en mis breves palabras, digo yo, aquí hay una constelación de ciudadanos ejemplares que comienzan con el ingeniero Leandro Guzmán, olvidado en este pueblo, ah. que fue junto a Manolo, sí. de los fundadores del 14 de junio, sí. el movimiento que colaboró mucho al derrocamiento de Trujillo, sí. a un embajador deportivo como lo es Stanley Javier, sí. que ha paseado series mundiales y varios equipos. Eh, dije eso, sí. y yo quería decirlo aquí para que el pueblo... Eh, eso fue no, no, debió traer imágenes señor alcalde sí que parte eh, de lo que es la conmemoración del de no, 242 de aniversario de San Francisco de Macorís mm -hmm. con eso se culminó con esa eso es reconocimiento que la gente del equipo de comunicación debió acompañarlo usted con esas imágenes alcalde bueno, lo mío es hacer yo lo mío es hacer y, y ellos Aunque, y no ellos que trabajan ahí es promover Mira, lo que usted hace alcalde oíste David Díaz mi amigo Coge la idea, coño, Algunos me han dicho, bueno, que yo me he convertido en cierta forma en defensor suyo, pero es porque conozco un tanto la realidad de los ayuntamientos y del ayuntamiento de San Francisco de Macorís, entendiendo que parte de una composición orgánica estatal en lo municipal, y se presume que todo está organizado. Y un hombre como usted que ha explicado en detalle lo que es su visión de organización y de administración. Pero hay algo que me gustaría que usted nos explique y es respecto cuál ha sido, porque se vería usted un tanto solo más que en la administración con, con detalles de esos montos que usted pretende invertir para la ciudad. Pero, ¿cuál ha sido la realidad suya actualmente respecto a, la de, a los departamentos y los incumbentes que deben estar ayudando en su gestión a que usted salga airoso? Yo te voy a explicar. Explíqueme. Yo eso, te voy a explicar. Porque siente que no eh, hay actividad. Yo he dicho una realidad. Por departamento. Eso está grabado aquí. Que de 24 funcionarios, sí, 22. 22 se van. Sí. Y no se van los 24 por ciertas razones personales. Pero ellos desde que se Yo iban, nombré, se para fueron. que tú sepas los momento, al licenciado Ramón Antigua, okay. que es un comunicador, ah, encar sí. encargado de catastro yo te acabo sí. de anunciar. Es que yo no publicito nada. Eh. No, pero ah, debe hacerlo. Debe hacerlo. Hay un Permítenme. departamento de comunicación sí, que mío. cobra y trabaja pero, en el pasa? ayuntamiento que debe pero de llevar yo te lo esa digo información. Pero, sí. no, su departamento eh, de deporte. El departamento de deporte lo dirige el compañero Hochi. Hochi Taveras. Taveras. Está Mira, trabajando ahí. Mi amigo Hochi. Eh. Hochi está pendiente a su <risa> nombramiento en Sedefir. Con todo ah, el derecho, ¿eh? Con todo eh. el derecho y que yo lo defiendo. Regional. Un de gran ese. trabajador, pero, eh, eh, por o sea, ejemplo, Canela, un gran trabajador del ayuntamiento. Sí, sí. Te digo que acaba de ser designado en, en el ITRAN. Sí. Entonces, o sea, así está el ayuntamiento. No, este. Solo fue. Solo está. Por ejemplo, Kelvin Grullón, encargado de Donato. Junto a José Sánchez, el, el, el flamante y para mucho gusto para mí, director de, de eh, Obras Públicas. Obras Públicas. Sí. De aquí ah, a obra Obras pública Públicas sí. Nacional. Ahora, ¿se va a quedar eh, ganando 20 mil pesos en el ayuntamiento cuando aquí va a ganar 80 mil? Deténgase ahí. Y ahí va a ser Va a serle la pregunta. Pero otra. va a ser jefe sí. de la... Correcto. Pues de la, le, de, ¿de la dirección de obra sí, pública. Sí, claro, una, ahí, ahí, ahí, ahí. Durante este tiempo, ¿esos funcionarios ya presentaron sus renuncias y ya usted está viendo, uh, va, está colocando a las personas que lo sustituyen. Lo he eh, ido sustituyendo. Ramón Díaz fue nombrado, para el, el orgullo mío de Macorís, eh, eh, vicepresidente nacional y director aquí de esta región de desarrollo barrial. Ramón Díaz, sí, Paulino, Ramón, ya. ya se se fue de mi lado, eh, pero siguen siendo cercanos a mí, sí, porque sí. son mis amigos sí. y mis compañeros claro, de partido. Claro, claro, Como la gobernadora, que está haciendo un brillante trabajo, sí. una mujer de trabajo esa. Entonces, mira, yo le quiero tocar dos temas. Mira, Hágane. el sábado yo tuve dos importantes reuniones. Una, con la señora Allison que es una paisajista y conocedora de, de, del ambiente de San Francisco de Macorís, y con el señor Eric Ricé. Para ir a para un, un tema neurálgico, la basura. Sí. Nos juntamos para hacer una reprogramación. Porque ese gerente de, de la compañía Móvil Soluciones, llamémosle los Risset, sí. están muy pendientes y muy al día sí. de que las cosas se hagan bien. Y aquí. Yo les voy a poner a la disposición para que revisen si quieren ese contrato. Yo hice una evaluación por lo que ellos están cobrando, 5 millones 250 mil pesos. Y el que más barato me ofertó a mí, me ofertó 7 millones para hacer lo mismo que ellos están haciendo. Para que estemos claros sobre ese asunto. ¿Pero en qué, en, ¿en qué aspecto? ¿En, en el aspecto de... Del porque, porque ellos no solamente recogen la basura. No. Ellos manejan el vertedero. En el vertedero hay un 12 que debe costar 7 8 millones de pesos. Sí, sí. Nada más, exclusivamente para mantener el vertedero. Yo pienso que Y yo aquí... no estoy defendiendo a nadie. No, no, no. Yo pienso que, piensan, que hay mucho... Pero estábamos hablando el sábado. Sí. Estábamos hablando el sábado uh -huh. de... Este... La reorganización de recoger la basura. Sí. De, de corregir los pasos donde pueda haber alguna deficiencia. Porque aquí está haciendo falta. Y aprovecho este programa. Que la gente, si sabe que los lunes y los jueves es que pasan a recoger la basura. Debe ser los lunes y los jueves a la hora que pasa el sí, camión. hay que hacer que esa campaña sacan. de nuevamente... Porque ¿qué sucede, Francis? Sí, sí, sí. Si tú pasas por una calle donde pasaron antes de ayer y van a pasar mañana. Lógico que tú vas a encontrar en una fundita de basura. Si la saca mañana, pasan esos días bien limpios. Exactamente. Entonces, a la vez tuve otra reunión con el ingeniero Niño López, porque yo le voy a prometer y me voy a comprometer con San Francisco Macorís, que claro. en este mes de, de, de octubre y noviembre, eh, diciembre va a estar... San Francisco de Macorís como un árbol de Navidad sí. eh, limpio, sí. eh, qué bueno. y que niño López y, y, eh, y, y con un embellecimiento sí, alcalde sí, destacar sí, esta organizado eh, Carolina que niño López fue que el que arregló todos los ba lo aquí en aquí San Francisco sí, de Macorís y levantó sí y estamos en eso. Los sí, olos porque olos yo sé que, que hay que hacer aquí eh, Siquio, sí, eh, sí. en ese sentido eh, ¿Me permite hacer una, sí, sí. una preguntita? En ese mismo sentido. En lo particular, eh, he asumido este tema de la recolección de basuras en San Francisco de Macorís. Si se quiere, y muchas personas podrían entender que es una manera de ataque, ¿no? La, es la preocupación de que la ciudad esté limpia, como la veíamos anteriormente. De hecho, Eric eh, ha venido aquí a entrevista, nos ha llamado, porque le da seguimiento y le importa que la gente entienda que ellos están haciendo el trabajo. Eh, nos llamó la semana pasada. Usted está aquí, aprovechamos. ...para que nos diga realmente qué es lo que ha venido pasando... Eh, si es un tema de comunicación entre móvil soluciones, ayuntamiento municipal, que en un momento el mismo Eric nos dijo un asunto de coordinación, el equipo de apoyo que tenía la alcaldía pasada, que tengo entendido que ya no está, que son los muchachos que recogían la basura en el camioncito, los que estaban barriendo las calles, lo que ciertamente es que tenemos una realidad en la ciudad de que está menos limpia y hay más quejas con la recolección de basura. ¿Cuál es la realidad en estos momentos que no le ha permitido que este trabajo eh, continúe haciéndose para poder tener una ciudad limpia? Mira, el trabajo se está haciendo eh, y yo sanamente le voy a hacer una invitación a usted a lo siguiente. Mire, eh, lo que pasa es que aquí hay unos puntos en la ciudad que hemos, nos hemos empleado a fondo, que yo le llamo callos, que son pequeños vertederos que por falta de educación... Si estos mm. barrios van y tiran... Bueno, el, de, el barrios, caso de la calle Villini... en Puerto Rico, en pues la tiran, hay una crisis entre, en la Libertad, entre la Luperón y el Puente. Okay. ¿Por qué? Porque la gente de esos dos barrios van y tiran la basura a la Avenida Libertad. San Francisco de macorís en este momento está entre las 10 entre ciudades más limpias del país, según mediciones internas que hacen ciertos organismos. ¿Cómo yo voy a reconfirmar eso para ustedes? Elijan de martes a viernes, el día que ustedes quieran, que usted sea parte de esa comisión, usted también, para demostrarle que en macorís no hay crisis de basura, porque vamos a ir andando la cara de la ciudad, que son las cuatro entradas, la entrada de la capital, la entrada de aquí, y después que entremos y veamos eso, vayamos a 20 barrios que lo elijan ustedes, no yo a supervisarlo, un día cualquiera martes, no le digo lunes, porque los lunes amanecen muy sucias por el fin de semana sí, sí. para que vayamos a hacer un recorrido sanamente que, que no está eso te, ahí eh, yo lo ahí. voy a anotar y que vamos lo ahí entonces dice entremos aquí entremos sí. aquí, entremos aquí entremos aquí, ¿cuál es lo único que yo le pido? Claro, que veamos sí, sí, sí. las cuatro entradas, para que ustedes vean cómo van a estar de basura, las cuatro entradas y lo vente. 15 o 25 barrios que ustedes quieran. ¿Cómo van a estar? no? ¿Cómo están? Exacto, sea, ¿cómo van a estar en ese momento? No, Al... no, ¿cómo están? Okay. Porque pudiera ser hoy mismo eso. Okay. Ah, muy bien. ahora mismo, cuando ¿Qué, ¿qué, ¿Qué es lo Al que ha pasado con, la mo con, lo con los motores y los dos camiones sí. que entregó Dominicana Limpia? Así que explica. No, este, los motores los eh, lo he comprado yo. Después que yo llegué, compré dos. Voy a comprar otro No, más. lo que tenía Alex. Otro más. Lo que Pero... pasa es... Ajá, ¿Qué ha pasado? No he terminado el aspecto personal. Okay, Mira, de la cabeza de Donato uh -huh. ya se nos fue Kelvin. Sí. José Sánchez está, eh, que es lo, el jefe de eso, en los Estados Unidos renovando su residencia. Pero José, al igual que Canela y Kelvin, está, van para el estado también. Está esperando un decreto. Entonces, yo primero fue la pandemia cuando yo entré. Qué vaina. Después la fueron las y, elecciones. Y ustedes las elecciones. Sí. Siquio, cancélalo el mismo, Porque ellos no pero deben pero estar ahí después por, fueron ocupando el puestos. Y ahora es que tengo Porque no lo puedo retirar eh, todavía. Alcalde Hasta no es que el no le de... sale el decreto. Por ejemplo, ahora yo puedo. Entonces sacar está, está a atado de, la de mano. Denomina. Entonces yo estoy atado de mano en, algún, en muchos departamentos. Ellos deben ser conscientes, siquio. Claro, los mismos funcionarios. Claro. Decirle, mira. Ponga una persona, porque ya tú sabes que estoy detrás de esto, para que no se vea a fracasar la, la gestión. Yo sé que usted lo que me está dejando dicho, pero lo percibo yo ahora con sí. en su palabra, sí. ah, que sí. por respeto a sus compañeros de partido, lo ha tenido que soportar sus ausencias y su falta de trabajo, Tenerlo hasta tanto lo... ellos tengan un salario en otro lado. No, es... pero no, no puede posible. ser. Sí. No es posible, Siquio. Bueno, eh, no hay que posible. ayudar a Siquio, porque entonces, ¿qué vamos a esperar? Un hombre como ese no va a aprovecharlo, Alcalde. para que se, fra se fracase la ciudad. Alcalde. No, eh... no porque yo no estoy haciendo... No, no, yo sé que... No, no, yo soy yo que lo estoy haciendo. Que están más descuidas, están más... Concentrado en su proyecto. El, el, ah, pero en, pero en deben el, de ser en un por Pero deben de ser conscientes y responsables. No pero soy yo que lo estoy alcalde, pidiendo porque lo siento así. Alcalde, el presidente de la compañía Móvil Soluciones. Ellos dijo, deben de ser conscientes por la ciudad y por Siquio <risa> Y dejarle el puesto para que Siquio ponga a la gente que sí está dispuesta a trabajar. Se, el señor alcalde, el presidente de la compañía. Lo Movis, dije yo, Francis Rodríguez, no Siquio Vamos a ver, ya. ya. <risa> No, no, no, municipalista en Francia municipalista y Señor, alcalde. no, porque okay. yo permíteme hacer la pregunta. Una, no, para yo, nada. Yo, yo estoy diciendo una verdad. Sí. Claro. Que todos están esperando un rato, claro. que, que se han ganado y merecen. Y sí. que sean responsables y dejen. Claro. El Mire, señor alcalde, el presidente de la compañía Móvil Soluciones, Eric grisé llamó a este programa y dijo. Que la situación del vertedero, del, del, del camino, ¿verdad? De acceso al vertedero, estaba provocando situación tanto de, de, de, de la condición de los camiones que están en muy mal estado y que eh, le está pidiendo al ayuntamiento que arregle ese camino. No, mira, dame si algo sobre eso. Eh, para Magorí vienen muchas cosas y te voy a anunciar una en el presupuesto del año 2021 por gestión del ayuntamiento y que el ayuntamiento pondrá algo vamos a resolver el problema de la cañada grande Ajá. a través de quién de Olmedo Cava, su amante director del INDRI, INDRI y que dirige el INDRI que el INDRI y el gobierno de nuestro presidente Luis Abinader va a resolver el problema de la cañada grande Excelente. como también yo prometí la plaza de la cultura que voy a luchar junto con la gobernadora y los demás funcionarios senadores diputados que eso sea una realidad en San Francisco. De que, ya, que ya pronto y tendremos mucho, una casa senatorial mucha, mucha espectacular cosa. Pero aquí. yo también estoy diligenciando con el ministro de Obras Públicas y le dejé el levantamiento, el bacheo total de San Francisco de Macorís entero. Alcalde, no viene un cariñito. Mientras tanto, yo voy realizando lo prioritario a lo que económicamente le alcance al ayuntamiento. Alcalde, no viene un cariñito para la gente que trabaja en el ayuntamiento, los que recogen la basura. Un aumentito, o algo, o sea, no. Estoy en esa vía. Gestión. Estoy esperando otro trabajo que tengo que hacer en la nómina general. Y algo que estoy estamos tratando, la asociación de alcaldes buscando, eh, para que haya una mejoría en los ingresos de los ayuntamientos. Pero también me voy a ir por la gestión de cobro local. Estoy tratando sí. de hacer una planificación para buscar especialistas en cobro Usted, tiene, y, un, usted tiene un encargado de recaudación, ¿verdad? Sí, pero vamos sí. a buscar una compañía privada vamos a intentar eso, para que nos asesore y nos ayuden en eso ¿En, en cuáles aspectos eh, se busca cobrar los arbitrios? Mira, aquí hay para... deficiencia en el cobro de los arbitrios, en, todo, en todos los renglones porque aquí hay organizaciones enteras que no, no pagan. Basura. basura. Este, pero este, hay otros renglones en el área de la construcción donde en algunos barrios de aquí eh, se le escapan muchos eh, arreglos y construcciones que tienen que pagar impuestos. Que, algunas veces se escapan algunas hay un cierto no llegan al ayuntamiento se siente, el... se siente y se ve que hay un cierto libertinaje en las construcciones de reparaciones de casas, escombros en las... esos son ingresos porque están las tasas establecidas a, mismo, en la resolución es, 11 en la resolución 1-2011 correctamente que nosotros conocemos y que debe ser el ayuntamiento el recaudador, de qué forma los inspectores que usted tiene de planeamiento urbano, sáquelo a la calle a buscar es a, a ponerle multa a esos constructores irresponsables que dejan por, por meses sí, vas, eh, escombros en la calle que han producido a la vez daño a la, a, a la persona porque hay gente que ha, se, han, se han matado se, han muerto producto de accidentes con esos escombros sí, eh, usted no se puede ir de acá sin hablarnos de del, ayuntam del mercado Com municipal otra vez, otra vez, que, no oiga. Eh, que no se puede ir de este espacio sin hablarnos del mercado municipal ay dios ¿Qué tiene para decir ha sido yo tengo este las dos horas principales para el presupuesto de, del 2021 es la presidente Antonio desde el parque de los mártires hasta allá conseguir un metro más de cada lado y hacerla de cuatro vías. Y eh, tengo para llevar al presupuesto del año que viene de 10 a 15 millones de pesos para remozar el mercado público de San Francisco, San Francisco de Macorís. En lo que el gobierno eh, tenga tiempo y ubicación de hacer un nuevo mercado, si es que lo quieren hacer. ¿Vamos? Pero mientras tanto... Yo pretendo, y lo voy a describir, eh, el piso entero del mercado y las calles de los alrededores y embellecer en el entorno del mercado. Lo tengo para el presupuesto del 2021, sí. eh, vía el Ayuntamiento Municipal. Alcalde, tenemos aquí en el WhatsApp muchísimas preguntas. Se las vamos a leer todas. Es, la mayoría son denuncias para que usted la note por ahí y se la lleve verdad, para, para su despacho. El número que termina es 7960. Eh, le dice sobre la sobre la carretera eh, San Francisco de Guisa, verdad eso es más adelante de un, del supermercado La Sirena eh, eh, le están denunciando sean no denuncia pequeños callejones, eso es de, de obra pública y de gobierno, sí. eh, lo diligenciaremos Leonel Giselle desde Las Guasumas dice que no se olvide de los callejones de esa comunidad de Las Guasumas que están en muy, en muy mal estado eh, mientras que en Las Guasumas tengo, tengo que hacer una cancha de eh. Que no, no se me ha olvidado, una cancha mixta. Así es, que, que, que no tiene esa comunidad. Eh, vemos aquí, eh, dice que el Callejón Castillo, también dice el Eladio de San Francisco, dice que el Callejón Castillo está en muy mal estado y es cierto, no se puede ni siquiera transitar por ahí, le piden que vaya en auxilio. Eh, aquí otra persona, ¿verdad?, habla de las prestaciones laborales, ¿verdad?, para los que fueron cancelados del ayuntamiento. Sobre las prestaciones laborales, en el presupuesto del año que viene. Voy a poner una partida para, eh, en la medida de las posibilidades de, del ayuntamiento. Eso es bueno saberlo, que se está algo a, a, a algunos de los de de lo que están en Le manda saludos mi madre, Lourdes Sánchez. Ah, esa es mi hermana. Y sobre todo, que le hace referencia que en la entrada de la urbanización El Tejar, Justamente donde está Pixajó y por el lado donde está Universal, los dos badenes han colapsado. Con un hoy, eh, ahí, cuando uno sale de la, para, de la avenida hacia la urbanización, se tiene que detener obligatoriamente. Entonces, es un peligro cuando los carros. Ya hubo un accidente ayer mm. que provocó eso y se estrellaron enfrente. Que lo tenga pendiente para muy, el, el muy tema bien, de bien. la entrada. Eh, la... Me agrada venir a estos programas que son tan vistos y escuchados para uno eh, reforzar Correcto. las necesidades. Al equipo suyo que, que ahorita, esta, esta entrevista va a estar en YouTube, que vaya a la, a la, a la, a la última parte y tome nota de todo lo que se está diciendo aquí ¿verdad? Sí. Para que le busquen solución. Lila eh, dice que ¿por qué no siembran árboles frutales en, la, en los parques? <risa> eh, sería, lo, lo acabo. Le, sería, un problema, sería, sería un problema, Lila. Mientras, eh, dice Daisy y María Que qué van a hacer con los Contenes y las aceras que están desbaratados en algunos barrios de San Francisco Mira, este, legalmente hablando Y Francis lo sabe Se hacen pequeñas reparaciones Muy necesarias Porque el presupuesto del ayuntamiento no da Ni para hacer Todos los contenes del Vitevalle entero No, sí. no, no, no da Usted, Tiene verdad. que ser una co combinación De un pie de amigo que nos dé obra pública. Sí. y otras instituciones, y el ayuntamiento, pero lo vamos a diligenciar. Eh, ya eso es una cuestión o sea, que se la vamos a pedir, y la vamos a cumplir al gobierno central. Así es. Eh, Moisés Polanco habla de los hoyos que hay en la calle 27 de febrero. Eh, ya se ha dicho, ¿verdad?, que eso está en presupuesto. Sí, Daniela... No, eh, no, no solo en presupuesto. Eh, estamos tapando algunos con cemento, como ustedes han visto. Pero ahora cuando llegue el asfalto... Se va a ver más y se va a cubrir más cantidad de necesidades de hoyos. Tenemos decenas aquí de mensajes, pero no podemos leerlo todo, lamentablemente. Eh... Podríamos leerlo y que Siquión no responda, porque tomaría tal vez dos minutos solo leerlo. Vamos, vamos a ver. Solo que lo escuche, Exacto. por lo menos. Lé, léelo. Vamos a ver, eh, dice aquí: eh, Daniel, Daniel desde la Javiela, dice sobre la basura, dice que, me, que, que no se le puede pagar a la compañía, ¿verdad? Eh, si no lo estás recogiendo eh, Aquí el número que termina en 4021 eh, Manda un mensaje bastante extenso Pero no tiene que ver con el alcalde Vamos a ver, Hipólito dice que así creo que recuerde La reparación de la entrada ya, de Debido a que Ay, se encuentra eso, en está, muy eso está muy Mal, mal estado Mientras es que Francisco García dice Que al señor síndico que el camión Le toca pasar Vamos eh, a ver eh, dice, y en la ciudad está llena de escombros la hermana Mirabal, tocaba el viernes y no pasaron, y hay más de 10 construcciones con todos los escombros en el medio eh, ahí está esta denuncia, mientras que el 7946 dice que contesta el alcalde sobre los carretones que antes estaban en la calle eh, verdad, que, los que, donos, que eh, Dominicana no Limpia estamos haciendo una reprogramación de los carretones porque le vamos a asignar carretones a esos puntos eh, eh, eh, Vertederos que no hemos podido improvisados. educar a la gente, o sea, sí. Eh, los verdaderos no improvisados. Comienza esta semana. Pero están, están los carretones eh, están, están. Sí. muy bien. No. Mientras que Morena desde los piantini en San Francisco dice que antes pasaban por ahí por la organización de los piantini dos veces a la semana y que ahora solamente pasan un solo día. Ella está pidiendo que ver la posibilidad de que pasen más, ¿verdad? Todo es posible. Así es. Vamos a ver. Dice el 5116, dice preguntarle acerca de la banda de música y de los conciertos en el parque, Duarte. Estamos esperando que pase lo de la pandemia para retomar de nuevo eso. Muy bien, Teresa García dice con relación al mercado, ya él habló de eso, eh, especialmente en la Sánchez que parece un vertedero y hay un fuerte mal olor ahí, dice Teresa García. Ya el alcalde acaba de decir que para el año próximo está en presupuesto lo dice, quisiera eh, sugerir al alcalde que por qué no intercede para que se reabra la zona franca y dinamizar la economía no, local. Eso no, no compete a mí, pero yo lo oferté en campaña. Eh, mi próxima entrevista con el señor presidente de la República, tengo en agenda eh, a tocarle el tema de zona franca. Renberto Puello desde New Jersey le pregunta que si desmontaron botellas en el ayuntamiento. ¿Sí qué? Si usted desmo, eh, desmontó botellas si había botella en el ayuntamiento. Sí, sí qué. La, si quedan, la voy a desmontar Ah, bueno, dice o sea, ahí, ahí Quiero está. decir que ha desmontado, ¿verdad? Sí. Porque si quedan, es que había Juan Vigo, pero bien, señora, aquí hay muchísimos mensajes Se me está frisando esto Vamos a ver, caramba, cuánto. Es bueno, porque escribiera. así Siquio Yo sí. también sí. Eso es muy importante, sí. Dice Yolanda Santo que a Siquio hay que darle tiempo para trabajar eh, Dice María Esteves ¿Verdad? Eh, que vamos por un mejor San Francisco de Macorís. Ahí está, mientras que... Caramba, cuánto mensaje propositivo. Eh. Así es, Julio, Muñoz. Entre, entre solicitudes y orientaciones. Muy buena y me encanta que me la pidan. Porque hay demasiado, me más. Demasiado, mensaje. Más demasiado mensaje sobre la necesidad Siquio, sí, pues nosotros le vamos a pedir que usted eh, se quede acá, porque así escucha el parecer y la solicitud de los ciudadanos, ah, wow. no podemos leerlo todos en el aire, pero muy sí bien. sería bueno que usted escuche se, se unos a su minutito. gente me quedo 15 minutos más por acá <risa> o sea, sí, eh, a quienes nos han escrito que eh, el alcalde, el señor Siquio NG de la Rosa va a escuchar sus mensajes, sus peticiones nosotros agradecerle la entrevista la disposición y y esa forma de, de hablar las cosas claras del señor alcalde Siquio NG de la Rosa. Muchísimas gracias, Siquio. Gracias a ustedes. Nosotros vamos a una breve pausa, quédese con nosotros porque continuamos con más acá en De Mañana. De mañana.